Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de programación en el capítulo de hoy vamos a ver cómo poder tratar con usuarios anónimos es decir que no se tengan que registrar en nuestro sitio y cómo utilizarlos a través de Firebase Out si quieres aprender a programar a través de tutoriales y ejemplos de aplicaciones reales no te olvides de darle al suscribir y activar la campanita para no perderte de ningún video. y además si quieres apoyar al canal puedes hacerlo a través de mi Patreon, como lo están haciendo todas estas personas. Adicionalmente, puedes unirte a nosotros en el canal de Discord, donde discutimos de diferentes temas de Flutter y programación en general. Para continuar con nuestra serie de la aplicación para ir a fiestas, en el último episodio habíamos agregado el login con Google. De manera que cuando presionamos el botón, nuestro usuario se logueaba y podíamos ir a una, una fiesta o crear una nueva fiesta. Para una aplicación tan sensible como esta, donde los usuarios van a compartir su ubicación en tiempo real, quizás hay usuarios a los que no les gusta la idea de compartir su ubicación y que esa ubicación esté ligada a quienes son por cuestiones de seguridad y de privacidad. Por lo tanto, es buena idea por ahí para este tipo particular de aplicaciones tener una opción para poder ingresar de manera anónima. Eso es lo que le va a permitir a los usuarios es ingresar, compartir, avisar que están yendo para esa ubicación, pero nadie va a poder saber quiénes son. Afortunadamente, como estamos usando Firebase Out, hacer eso es muy simple. Simplemente tenemos que ir a la consola de Firebase en la parte de autenticación e ir a la parte de Signing Method. Uno de los métodos que se encuentra al final de todo es el método anónimo que nos permite habilitarlo y a partir de ahí ya podemos utilizar la API para registrar usuarios de manera anónima, de manera muy, muy simple. Lo que vamos a necesitar es, además del botón de Signing with Google, vamos a poner en castellano mejor, ya, ya que el resto de, de los textos lo tenemos en castellano. Vamos a poner este botón que tenemos ahora dentro de una columna y vamos a agregar otro botón para entrar anónimamente. Vamos a generar un callback diferente que sea do anon login para el login anónimo. Y a esta columna le vamos a dar un tamaño mínimo para que quede centrado. Vamos a agregar el callback para que esto sea válido. Y ahí ya tenemos nuestro botón. Para loguearnos anónimamente es. Muchísimo más fácil, ya que no dependemos de ningún otro sitio, porque es anónimo justamente. Solo dependemos de la API de Firebase. Vamos a necesitar guardar el resultado de esa operación. Y vamos a tomar el objeto de FirebaseOut y la instancia que nos da. Y vamos a llamar al método que nos permite hacer sign in anónimo Esto devuelve un feature, pero como estamos en un método así, vamos a hacer una wait. Y esto nos va a devolver un objeto de tipo OutResult. Si vamos a ver, por ejemplo, el signing with credentials nos devuelve el mismo tipo de resultado. Es decir, que nosotros a partir de este resultado podemos saber si estamos logueados y con qué usuario. Vamos a preguntar si este result es distinto de null. Vamos a hacer un setState y vamos a decir que nuestro current user va a ser el usuario que nos retorna Firebase. Y vamos a imprimir solamente por curiosidad cuál es el nombre que nos asigna si es que nos asigna algo Firebase. Realizamos la aplicación, vamos a abrir la consola, vamos a cliquear entrar como anónimo y vean que después de un poquito nos faltaría un loading algo, o algún indicador visual para que el usuario sepa que estamos haciendo algo y aparecemos en la pantalla como si estuviéramos logueado. Si venimos a refrescar la lista de usuarios vean que ahora tengo un usuario anónimo que tiene un ID asignado, por lo tanto este ID lo puedo utilizar en la base de datos para identificar a este usuario en esta sesión dada este usuario no, no persiste en el tiempo si yo me deslogueo se pierde y cuando me logueo de vuelta tendría otro usuario anónimo pero durante esta sesión mientras el usuario no cierre la aplicación yo voy a poder ver sin ningún problema los datos de este usuario y este usuario va a seguir las mismas reglas en, el, en la base de datos que los usuarios, por ejemplo, logeados con Google. De esa manera, un usuario anónimo solo puede escribir sus propios datos. Esos, esas reglas son las que pusimos en el capítulo pasado, que les dejo acá el link arriba por si no vieron cómo hacer un setup de reglas de base de datos en base al usuario logeado. Para ver que, es que verdaderamente el usuario anónimo se crea de nuevo, vamos a agregar otro botón a esta columna que sea el de salir y acá simplemente vamos a llamar Firebase Out y decirle que haga un sign out adicionalmente vamos a tener que tomar el current user y ponerlo en null ya que eso es lo que estamos utilizando como un estado para indicar si estoy o no logueado ahí tenemos el botón podemos salir vamos de paso a ver que no lo habíamos visto vamos a entrar como anónimo, vean que el nombre es null, así que si usamos en alguna parte de la pantalla el nombre deberíamos chequear si es null o no para ver si es anónimo o no, afortunadamente la clase user tiene un atributo que se llama isAnonymous que nos permite saberlo, entonces podemos hacerlo muy fácil y si vamos a la consola y volvemos a ver los usuarios logueados Vean que ahora tengo dos usuarios anónimos. No encontré cómo hacer que estos usuarios se borren automáticamente con el tiempo. Tengo que indagar un poco más en la documentación, por lo que es posible que si usamos este login anónimo, se nos queden por mucho tiempo. Tampoco encontré si hay forma de atar un usuario anónimo a un dispositivo para que si se es logue, ese loguee tratar de usar el mismo usuario anónimo y no otro. Porque si bien lo atamos al dispositivo, esa información no la tenemos reflejada en nuestra autenticación y podría ser un caso de uso válido. Ahora, depende de nuestra aplicación, puede ser que nosotros dejemos entrar a la gente de forma anónima porque eso hace que, le, que la gente se anime a registrarse porque no tiene que darnos datos, pero después de un rato de usar la aplicación, por ahí esa gente dice, no, está bien, eh, me quiero registrar, pero ya estoy logueado como anónimo y si me deslogueo, pierdo todos los datos que cargué, por ejemplo. Y a nosotros nos interesaría que los, que los mantenga. Es por eso que nosotros también lo que podemos hacer es linkear diferentes cuentas entre sí. Esto yo lo voy a hacer entre Anónimo y Google, pero también podría ser, si estamos logueados con Facebook, podríamos agregarle a esa cuenta de Firebase Out que creamos con Facebook, le podemos agregar una cuenta de Twitter y agregar una cuenta de Google y tener todas las cuentas integradas en un solo usuario. Para hacer eso también es bastante fácil. Vamos a generar un nuevo botón que se llame agregar cuenta de Google y esto lo vamos a hacer solamente si el current user es anónimo porque si soy una cuenta que ya me logué con Google no tengo que hacer nada en este caso soy un usuario anónimo me pide el agregar cuenta de Google y si entro con Google el botón ese no me aparece vamos a volver al usuario anónimo vamos a llamar link Google account y este método lo vamos a definir un poquito más arriba. Un punto importante es que cuando voy a linkear dos cuentas, la cuenta que voy a linkear, es decir, en este caso la de Google, no tiene que estar previamente registrada. Por lo tanto, para no tener error, yo esta cuenta la voy a eliminar. Así la puedo linkear contra un usuario anónimo. Para linkear una cuenta es muy parecido a cómo hacemos el login. Básicamente lo que tenemos que obtener es un out credentials y ese out credentials que obtenemos lo tenemos que linkear contra el current user. Como este out credential lo vamos a usar en los dos casos lo vamos a separar en un método nuevo out with Google. Vamos a decirle que sea un método async y vamos a copiar todo el código de login con Google y lo que vamos a hacer es retornar un out credentials de Google. Ahora cuando queremos hacer el login normal en vez de tener todo ese código vamos a usar este nuevo método que creamos y con eso tendríamos la misma lógica pero esto nos va a permitir ahora en nuestro método sign with google obtener unas credenciales que las vamos a obtener a partir de este out with Google y si estas credenciales son distintos de null porque las pudimos crear sin ningún problema vamos a tomar nuestro current user y vamos a llamar al método link with credential una vez que hicimos el link with credentials esto nos retorna nuevamente un out result y de este resultado podemos obtener nuestro nuevo usuario que es la combinación entre el usuario anónimo que teníamos con el usuario que acabamos de loguear con google de manera que podemos volver a setear nuestro current user como el user que nos devuelve esta función cuando todo es satisfactorio nos estaría faltando alguna parte de manejo de errores pero este sería como el camino bonito donde, no tenemos, donde nada saldría mal Vamos a reiniciar, vamos a entrar como un usuario anónimo. Ahí podemos hacer un montón de cosas. En algún momento podemos decidir que queremos utilizar nuestro, nuestra cuenta de Google. Le damos agregar cuenta de Google. No me pregunta nada en este caso yo ya tenía autorizada la, la cuenta de Google por default. Entonces utilizo esa misma. Y acá vean que me desapareció el botón de agregar cuenta de Google. Ahora si voy a la parte de autenticación, ahora me aparece mi usuario nuevo que es este, que, es esta, link, que fue linkeado desde un usuario anónimo. En el caso de cuando estoy trabajando con, trabajando con anónimos, al linkearlo se me genera un nuevo usuario, pero si estuviese trabajando, por ejemplo, a, acá le agrego agregar Twitter, el usuario me debería de Twitter se me linkearía, al de, de manera que a nivel de sistema es el mismo, no importa con cuál me logueo. Como les digo, en este caso... Es un caso de uso que no tiene mucho sentido para esta aplicación, pero es importante por ahí para otras aplicaciones que queremos poder integrar login desde diferentes redes sociales y queremos que el usuario esté conectado, no importa con qué red social, o poder tener los permisos necesarios para todas las redes sociales. Un detalle que me está faltando acá, si cada vez que yo hago un hot restart, me vuelvo al login, eso es porque mi login depende de que current user sea null o no y en el caso de esta aplicación que usa Firebase lo podemos solucionar bastante fácil a través del método initState yo tengo mi initState yo puedo decir a firebaseout le puedo pedir el currentUser que me devuelve un future. cuando ese feature se resuelve me va a dar un pu que va a ser un usuario que puede o no ser null si yo este valor lo asigno con setState a mi estado CurrentUser. Con eso puedo de manera muy fácil hacer que cuando yo hago un restart de la aplicación me aparezca la pantalla como logueado si mi usuario ya estaba logueado. Si yo pongo salir y hago un code restart, la aplicación arranca en el login porque U es null, entonces el CurrentUser es null y toda la vista asume que es null. En cambio, si entro como anónimo y hago un hot restart, ese estado de, del current user Firebase lo mantiene. Entonces cuando pasa por este lugar, hace un set state con el current user y asumo que estoy logueado. Y de esa manera puedo manejar el estado de que y no perder el login en los hot restart. Una pregunta que surge recurrentemente es cómo protejo mis rutas y eso depende mucho de cómo tenemos estructurada, de cómo abrimos esas rutas. En el caso por ejemplo de esta aplicación, yo con hacer esta protección ya tengo protegida toda mi aplicación porque no tengo forma de por ejemplo ir a otras de las ventanas como podría ser a la ventana de mapas que es donde mostramos los mapas, no tengo forma de ir directamente desde... Otra pantalla que no sea pasar por crear fiesta o por ir a una fiesta. No hay forma de que yo pueda abrir en mobile la ventana de mapas. Entonces, como yo ya tengo asegurada la, la ventana principal con el tema del login, el resto de mis rutas no necesitan hacer ningún chequeo. Es más, nosotros diseñamos durante estos capítulos para que la ventana de mapa no sabe quién es el usuario logueado, sino que simplemente recibe un ID en algún momento y con eso le alcanza. Si estuviéramos en Flutter Web, quizás es un poco diferente porque las URLs pueden llegar a mapearse a diferentes pistas. Y eso suele suceder cuando nosotros, por ejemplo, usamos named routes. Si nosotros acá generamos rutas con nombres, mapeando la ruta barra a una cierta, por ejemplo, al login y en algún momento tenemos la ruta maps que mapea al Maps, ahí sí podríamos llegar a tener la necesidad de verificar si estamos logueados o no antes de abrir cierta ruta porque podríamos llegar a abrir nuestra aplicación en una ruta dada y si no estamos logueados deb deberíamos mandar al usuario el login. En el próximo episodio vamos a estar trabajando en diferentes técnicas para lograr esto así que si no estás suscrito al canal te recomiendo que lo hagas ahora y que active la campanita para enterarte cuando sale ese video otra ventaja adicional que tiene esta técnica de chequear el current user en Firebase es que no solamente como ya mostré sobrevive al hot restart, sigo logueado, sino que si detengo la aplicación completamente y la vuelvo a ejecutar el usuario todavía está logueado y no pierdo ese estado, es decir al recaer sobre el current user de Firebase Out, no necesito un mecanismo adicional para guardar si el usuario está o no logueado cuando la aplicación inicia. Y eso va a ser todo por hoy, un poquito más corto, no por eso menos importante. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar dudas y comentarios abajo del video y si lo desean, les dejo el link para participar en nuestro server de Discord colaborar con nosotros en Patreon o eventualmente seguirnos en Twitch para más videos de programación. Sin nada más que agregar, los despido hasta la semana que viene.